Muy buenos días, sabemos que ya estás lista con esos videos virales.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 ¿verdad? Pero no voy a platicar más y vamos a ver todas las celebridades regiomontanos que se dieron cita. Mi novia hizo una fiesta temática de regios. Nico María Julia. Gobernador Lord Marco Polo. Tuquita Ferretti. El Ramos Ramos. Tano Beni Gris, Elise Villarreal. Oscar S. Drinks. Tupol, Secretario Agrario. Smogla Tóxica, Cowboy, Gabinete del Estado, Don Rover, El Papirri, Vive Benavides y Papá Parrillero, Jan pues este video alcanzó los más o menos más de 300 mil reproducciones en TikTok ¡Guau! en tan solo dos, tres horas. Y esos fueron Increíble. los videos más virales. Katherine, dime cuál te gustó, <risa> qué opinas, cuál te causó más risa. Ese último estuvo muy bueno. ¿Qué originales realmente con esa temática? ¿Tú de quién irías, Carla? Híjole, no sé de quién podría ir, a ver.